Y lamentablemente, eh, a medida que vamos avanzando la empresa, sigue siendo oído sordo a, a nuestro pedido. Están quemando incesantemente, lo que hace obviamente un gran perjuicio para, para, para el pueblo, para, para, para el medio ambiente y lo que nosotros estamos buscando. Lo que pasaba que esta mañana cerca de las 8, con que la quema de residuos por parte de, momento, de la empresa Comarsa, el del humo que salía de las chimeneas de la empresa, en era negro, después gris y finalmente la empresa les explicó a los vecinos que cuando sale un blanco, es no es que no hay el cuadro, no es. Pero el cuadro es tan de apreciado y que la negro ve, Y además color, se ve que una que bar barrio es de barrios ubicados. La empresa se encontró ubicada en el parque industrial, pero las no imágenes se aprecian.